Mis amados hermanos y amigos, si algunos tuvieran sintonía en la programación de esta noche, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga rica y poderosamente. Soy el pastor Julio E. Rivas Dominici, el pastor de la iglesia Las Roca en el pueblo de Utuado, que en esta noche, que en esta noche comenzamos a ilustrarle al mundo entero, que la maravillosa experiencia del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo se realizó un 24 de diciembre. Se realizó un 24 de diciembre, donde ciertamente lo tenemos que mostrar, probar, enseñar, ilustrar a través de las páginas de la Biblia, porque el pueblo tiene que entender con toda claridad. Por muchos años, repito, por muchos, muchos, muchos años, 30, 40 años, el pastor Julio Riva, la iglesia de La Roca en Utuado, le han dedicado el reconocimiento a nuestro Salvador y Señor Jesucristo como que nació el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es la fecha que indica, es la fecha que indica, que ilustra, que enseña, que doctrina la escritura como la fecha más grande de toda la existencia desde que el mundo es mundo, desde que el mundo cayó en las manos de Satanás, apareció apareció la profecía del 24 de diciembre. Naturalmente el pueblo, el pueblo en este momento tiene que entender con toda claridad. Yo no estoy interpretando Biblia. Yo no estoy interpretando Biblia. Yo voy a estar leyendo Biblia yo voy a estar estableciendo lo que la Biblia establece y que sin lugar a duda la fecha más grande de los 365 días del año es el 24 de diciembre es la fecha más grande de todo nuestro calendario porque es la fecha es la fecha en que el mundo volvió a las manos y al control de Dios desde que Jesús nació, desde que Jesús nació, nació con la intención de que el pueblo pudiera tener la oportunidad de recibir el beneficio de Dios que había establecido desde el principio. Ponga mucha atención Ponga mucha atención, porque sin lugar a duda va a ser un estudio sumamente profundo durante todos estos días, hoy jueves, el domingo, el martes que viene y el jueves que viene que es el día 24. Vamos a estar ilustrando con toda claridad que el 24 de diciembre es la fecha más grande que tiene el calendario humano de parte de Dios. Ponga mucha atención y Dios le va a bendecir en una forma grande y poderosa. En, saludamos a todos, en forma especial la membresía de la Iglesia La Roca, que momentáneamente está fuera de servicio. La Iglesia La Roca eh, tuvo que ser momentáneamente cerrada, debido a que un grupo de hermanos con, se contagiaron con el coronavirus y al, y al contagiarse con el coronavirus, entonces hubo que cerrar la iglesia. Eh, por espacio de 14 o 21 días que estamos precisamente, ya el templo fue descontaminado, se contrató una compañía vino y descontaminaron el templo y esperamos pues que el pueblo pueda recuperarse. El pueblo pueda recuperarse de toda la experiencia negativa que ha tenido la iglesia La Roca en el pueblo duado de ver un grupo de nuestra congregación contaminado con el coronavirus. Pero ahí vamos, repito, ahí vamos. Todo obra para bien, creemos en el poder de la palabra y estamos conscientes y estamos seguros que el cielo pasará, la tierra pasará. Escúcheme, pero la iglesia, la roca, por cuanto está sostenida por lo que está escrito en el Evangelio, en la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Y lo que Dios tiene establecido para la iglesia la roca, todavía no ha existido virus que lo detenga. No ha existido poder del mal que la detenga. Porque ya Dios determinó, repito, ya Dios determinó que la iglesia la roca permanecerá de pies hasta el día del arrebatamiento. Así que amados, membresías, ovejas, de la Iglesia de la Roca, ánimo, ánimo, esto no ha terminado, apenas está comenzando. Esto no ha terminado, apenas está comenzando. Y estamos conscientes, amados míos, y estamos conscientes que el que comenzó la Iglesia de la Roca, la buena obra de la Iglesia de la Roca, la va a perfeccionar por encima de los problemas, dificultades, virus, virus. Eh, pestes, eh, hambre, terremotos, todo lo que aparezca, la Iglesia de la Roca va a permanecer de pie, con la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio. Así que por favor, ningún miembro de la Iglesia de la Roca se desanime momentáneamente Momentanea, momentáneamente hemos tenido que suspender los cultos para darle paso para darle paso a una descontaminación sobre el templo ya está ya está ya el templo está descontaminado una compañía se contrató e hizo el proceso de descontaminar el templo ahora cada ovejita ahora cada ovejita de la iglesia de la roca entra en esa descontaminación. Gracias al Señor, vuestro pastor y vuestra pastora. Estamos de pie. Repito, estamos de pie. Solicito la oración por la pastora, porque no por el coronavirus, pero por la condición de su cuerpo. Esto, por mucho tiempo que ya iba al templo con mucha dificultad y ahora se está poniendo más difícil la situación. Pero la victoria y la honra va a ser para el Señor cuando todo esto termine y Dios haya sido glorificado y la iglesia la roca sea edificada. Así que vamos adelante, que Dios es bueno para siempre es su misericordia. Como les dije, como les dije este mes de diciembre es el mes más grande de entre todos los meses del año. Es el mes seleccionado por el Todopoderoso Dios para sacar a flote, repito, para sacar a flote el desastre que Adán y Eva Realizaron, repito, realizaron, entregándole, entregándole este planeta al poder de Satanás. Dios se lo entregó a Adán y a Eva. Satanás venció a Adán y Eva. Y cuando alguien es vencido por alguien, se hace esclavo del que le venció. Y vamos a ver con toda claridad. La información bíblica, repito, la información bíblica de cómo, de cómo Satanás con su astucia, con su astucia engañó a Adán y a Eva tomando dominio y control del planeta vieja y constituyéndose en príncipe, en príncipe del planeta vieja, principado, principado. Principado que fue derrotado por otro príncipe que vino sobre la paz de la tierra. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Ese príncipe, ese príncipe se encargó de devolverle a Dios lo que era de Dios. Repito, devolverle a Dios lo que era de Dios y poner a Satanás en vergüenza. Por favor, ponga mucha atención, repito, ponga mucha atención, porque comenzamos hoy, comenzamos hoy el estudio del 24 de diciembre. Repito, del 24 de diciembre como la fecha más grande, más poderosa, jamás existida en todo mundo. El calendario humano, 24 de diciembre. Pero antes nos humillamos ante la presencia de Dios, suplicando al Todopoderoso Dios y a su Santo y Bello Espíritu que me dirija en una forma precisa para yo poder coordinar toda esta información tan abundante, tan abundante que contiene la Palabra relacionado con el 24 de diciembre, el día en que nació nuestro Salvador, el día en que Dios se hizo hombre, el día, el día en que nació la victoria espiritual más grande jamás existida. Así que por favor, le suplico. Ponga mucha atención a lo que vamos a enseñar hoy jueves, domingo, martes y el jueves que viene. Es siete días, siete días que vamos a estar sumergidos en la revelación bíblica de lo que significa el 24 de diciembre en el calendario de Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos has concedido en esta noche de poder estar delante de estas miles y miles de personas que están entrando en sintonía con la programación del Ministerio Momentos Proféticos TV. Padre mío, me humillo ante tu presencia, suplicando, que tu Santo y Bello Espíritu que está en mi corazón, que tu Santo y Bello Espíritu que está en mi corazón, que tu Santo y Bello Espíritu que conoce tu palabra desde el principio hasta el final, me dirija, coordine, para que en esta noche este pueblo que me ve y me escucha pueda ser orientado, edificado en el conocimiento, en el conocimiento de lo que significa el 24 de diciembre. Por favor, Padre, te lo suplico. Soy limitado, pero no pongo mi limitación para nada. Creo en el poder de tu santo y bello espíritu que está en mi corazón para brincarle por encima, para echar para un lado toda limitación humana. En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo lo ato, lo declaro inoperante y en el nombre de Jesús lo echo fuera de mi hogar, fuera de mi mente, fuera de mi mente, fuera de todo mi ser. Declaramos esta enseñanza en las manos de tu Santo y Bello Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, llegue la... Noticia, el pastor Julio Rivas ha comenzado el estudio del 24 de diciembre como la fecha, como la fecha única, única de ciertamente ilustra, enseña, establece el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto, esta fecha, esta fecha, 24 de diciembre, nació, nació en el libro de Génesis. ¿Cómo, patrón ¿Qué esta fecha qué? Nació en el libro de Génesis. O sea, nosotros tenemos que entender con toda claridad. El cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito permanece para siempre y vamos a ver con toda claridad, repito, y vamos a ver con toda claridad que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está plasmado, está establecido desde el mismo principio de la revelación bíblica en el libro de Génesis. Ahí nace, ahí nace, repito, Ahí nace lo que en este momento es la fecha más grande del planeta Tierra. Nace, nace cuando Dios decide, cuando Dios decide entregar, entregar este planeta Tierra en las manos en las manos de dos seres humanos perdóneme hermano nosotros tenemos que entender el problema es que no no estamos viendo repito no estamos viendo las intenciones que Dios tuvo desde el principio de entregarle este planeta Tierra en manos de dos seres humanos esos dos seres humanos, todos los conocemos, se llaman Adán y Eva. Adán y Eva se le dio, repito, se les dio la siguiente autoridad. Y dice Génesis capítulo 1 verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sofocarla, señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la paz de la tierra. Y ahí comienza, repito, y ahí comienza, como todos sabemos, como todos conocemos, la ministración, la ministración de Adán y Eva sobre la paz de la tierra como amo dueño como príncipes como amo y dueño y como príncipe lo que ellos lo que ellos establecieran eso será hecho entonces le entregan el planeta Tierra escucha ahora y solamente y solamente le ponen un mandamiento le ponen un mandamiento ese mandamiento Repito ese mandamiento, dice en el capítulo 2 de Génesis, verso 15 en adelante, dice, Tomó pues Jehová Dios al huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Entonces, ahí es que viene, amado, ahí es que viene, y estoy hablando, repito, y estoy hablando de la, del fundamento del 24 de diciembre. Repito, y estoy hablando del 24 de diciembre, fundamento del 24 de diciembre. El fundamento del 24 de diciembre se va hasta el mismo principio. Repito, hasta el mismo principio y lo vamos a ver. Porque Jehová Dios entrega a Adán y a Eva, repito, Adán y a Eva, la coordinación de todo el planeta Tierra. Lo que ellos establezcan será hecho todo animal, todo eh, hermano, una cosa eh, eh, impresionante porque ningún animal se atrevía a tocar a Daña Eva, porque lo tenían como amos y dueños y señor de cada uno de los animales. Entonces, escucha ahora. Entonces, cuando Dios entrega, cuando Dios entrega el planeta Tierra en las manos, en las manos de Adán y Eva surge esta información. Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente, hablando de Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a Eva, ya habían entregado a Adán y a Eva, el planeta Tierra para que ellos coordinaran, para que ellos coordinaran como amos y dueños del planeta Tierra. De momento aparece una serpiente representando el personaje satánico diabólico a Satanás. Y comenzó, y comenzó una conversación con los dueños, con los dueños del planeta Tierra. Entonces dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la guardijo a la mujer. No le dijo a la vaca, no le dijo al buey, no le dijo al león, no le dijo a la leona, le dijo a los dueños. Comenzó su ministración sobre los dueños del planeta Tierra. Repito, sobre los dueños del planeta Tierra. Y dice con toda claridad. Pero la serpiente, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en ningún momento, a todo lo contrario, repito, todo lo contrario, porque dijo, dijo Dios, dijo Dios a Adán y a Eva, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la paz de la tierra y todo árbol en que hay fruto y da semilla, o será para comer. Pero la serpiente, pero la serpiente Satanás, tratando de confundir, tratando de desorientar, tratando de sacar de cajera lo que Dios había puesto como dueño y amo y señor del planeta Tierra, Adán y a Eva, comenzó esa conversación. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios en ningún momento. Pero el Satanás es padre de mentira, hijo de mentira y el, y el creador de la mentira. Y enseguida buscó la manera y alternativa de confundir, de desorientar a los dueños, repito, a los dueños del planeta Tierra. Dice el verso 2, capítulo 3, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, a Satanás. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, porque eso fue lo que dijo Dios. Oiga bien, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto que dijo Dios. No comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, Eva. Eva. Eva le aclara, le aclara al diablo lo que Dios había dicho. Repito, lo que Dios había dicho. Entonces, entonces, cuando Satanás, entonces, cuando Satanás escucha a la mujer hablar lo que Dios había dicho, dice el capítulo 3, verso 4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 Y el mal. Y estoy en el 24 de diciembre. O sea, no, se, no piense que yo me he desviado. Repito, no piense que yo me he desviado. Lo que estoy es capacitando al pueblo para entender con toda claridad dónde nació el 24 de diciembre. El día que nació nuestro Salvador. Entonces, escuche por favor, aquí es donde ve, aquí es donde empieza, repito, aquí es donde empieza, aquí es donde empieza la razón por la cual Dios se hizo hombre. Repito, aquí es donde empieza la razón por la cual Dios se hizo hombre.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 que el árbol que Dios había prohibido comer, vio a la mujer que el árbol era bueno. Vaya entendiendo de dónde nace el 24 de diciembre. Repito, vaya entendiendo de dónde nace el 24 de diciembre. Yo no estoy, yo no estoy interpretando nada, yo estoy ilustrando porque el pueblo tiene que entender con toda claridad. Hermano, si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez había que entender, que había que entender qué significa el 24 de diciembre, es ahora. Porque ahora, porque ahora, porque ahora, porque ahora, escúcheme por favor, se está formando, repito, se está formando la escuela. Esposa del Cordero. Repito, la esposa del Cordero que va a tomar la posición y la decisión de Adán y Eva. O sea, Adán y Eva dañaron el plan de Dios. La esposa del Cordero y Jesucristo lo devuelven a la tierra. Escucha ahora, por favor. Escucha ahora. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, Adán, el cual comió como ella. Y entonces, escuche, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Escuche, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces, y entonces, y entonces trataron de taparse con hojas. El pueblo tiene que entender. Yo he leído dónde nació dónde nació el mal, el pecado en el hombre y la mujer que Dios había realizado. Escuche, por favor, escuche, por favor. Yo estoy tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad. <coughs> Perdón. Que en este momento histórico, que en este momento histórico, 24 de diciembre que viene de camino, vamos a entender que el pecado nació cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y entra el mal en función y entra el diablo como príncipe como príncipe de este mundo. Entonces, hay un cambio de poder. Ay, Dios santo, bueno. El pueblo tiene que entender esto. Satanás entra en poder. Satanás entra en autoridad. Por eso es que, escuche por favor, estamos tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad. Eh, oiga, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Escuche, por favor, escuche, por favor. Estoy en, en Génesis, pero tengo que ir un momentito al Nuevo Testamento. Y dice la experiencia, la conversación que tiene Satanás con Jesús. Que tiene Satanás con Jesús. Perdónenme, pero tengo que traerla en este momento. Ya mismo volvemos, ya mismo volvemos al principio. Oiga bien ahora, y dice Lucas capítulo 4, verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, a Jesús, hablando con Jesús, y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada. ¿De qué habla? Del planeta Tierra. Cuándo le fue entregado, Cuándo le fue entregado, cuando Adán y Eva, repito, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y obedecer al diablo. Pero pastor, ¿de dónde te saca? yo yo no, yo no me saco de ningún lado, yo no me saco de ningún lado, escuche por favor.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 al diablo y cuando alguien es vencido por alguien se hace esclavo del que le venció allá leímos allá leímos Satanás jactándose que a él le fue entregado que a él le fue entregado entregado que el planeta tierra entonces escúcheme por favor eso es, por eso es que tenemos que entender con toda claridad. O sea, estamos todavía en el tema el 24 de diciembre. Pero yo tengo que llevarlo a usted, ¿por qué un 24 de diciembre es tan importante? ¿Por qué un 24 de diciembre es tan importante? El pueblo tiene que entender con toda claridad. Por eso es que en este momento histórico, nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que sumir, sumergirnos. Ahora es que viene escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en las Escrituras es que hallaréis la vida eterna. Para yo, para yo, repito, para yo darle la gloria, la honra, la, el honor, ¿A quien gloria y honra y honor se merece? Primero tengo que traer la revelación, la enseñanza. Primero tengo que traer la revelación, la enseñanza. ¿Dónde nació todo? Escuche, ¿dónde nació todo? Escuche, escuche, escuche. Dios le dice a Adán y a Eva. Oiga, oiga, oiga. He aquí os es da... eh, Perdón, perdón. Y le dijo, fructificate y multiplicado llenar la tierra y sufocarla, señorial de los peces, del mar, de los aves, de los cielos, de las bestias, señorial de toda la tierra, porque son suyas. Se las he entregado a ustedes. Entonces, escúcheme, por favor. Ahí es donde los dueños, repito, ahí es donde los dueños, repito, ahí es donde los dueños, repito, ahí es donde los dueños, Adán y Eva, Repito, Adán y Eva le entregan, repito, le entregan a Satanás lo que Dios le había entregado a ellos. Oiga, lo que Dios le había entregado a ellos. Por eso es que en este momento el pueblo tiene que entender con toda claridad. Amado, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Nosotros no estamos inventando, repito, nosotros no estamos inventando doctrina, enseñanza. Vemos con toda claridad que los dueños originales del planeta Tierra eran Adán y Eva. Apareció en escena, apareció en escena la serpiente. La serpiente logra engañar, repito, la serpiente logra engañar, repito, la serpiente logra engañar. ¿A quién? A Adán y a Eva, a los dueños originales, a los dueños originales del planeta Tierra. Al Adán y Eva ser engañados por Satanás fueron vencidos. Y le transfieren, y le transfieren, amados míos, el título de propiedad del planeta Tierra al diablo y lo declaran como príncipe de este mundo. Así está establecido en el Evangelio. Ahora escuche, por favor. Cuando sucede esta situación, cuando surge esta situación, donde Satanás se constituye en amo y dueño del planeta Tierra, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí mismo, ahí mismo, en el mismo Génesis, cuando vino el cambio de poder, cuando vino el cambio de poder, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, aparece Dios en escena. Aparece Dios en escena. Capítulo 3 de Génesis, verso 14, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora escuche, Y pondré enemistad Repito, dice, y pondré enemistad. ¿Entre quién? Dice, entre ti y la mujer. Oiga bien ahora, entre tu simiente el poder del mal y la simiente suya el poder del bien. Entonces dice ahora, esta te herirá. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces, ¿dónde comienza el 24 de diciembre? ¿Dónde comienza el 24 de diciembre? Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te va a herir en tu cabeza, Satanás. Y tú, Satanás, lo vas a herir en el calcañal, los pies. Por eso es que en este momento histórico... Nosotros tenemos que entender con toda claridad, amado mío, que el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Jesús, la realización de Jesús, el poder de Jesús, comienza a manifestarse desde el mismo principio del mundo. Estoy en Génesis capítulo 3 donde están anunciando donde están anunciando la dejota satánica y la victoria sobre el poder del mal de Jesús. Por eso es que en este momento histórico el pueblo tiene que entender con toda claridad, amados míos. El 24 de diciembre repito, el 24 de diciembre, está ilustrado, repito, está ilustrado desde el libro de Génesis, desde el capítulo 3, desde el verso 15, el pueblo tiene que entender con toda claridad que ahí están anunciando, pondré enemistad entre ti, y la mujer, porque una mujer, repito, porque una mujer metió las patas tajón y otra mujer, repito, y otra mujer, lo vamos a ver, trae la solución a la metida de pata que dio Eva. Por eso es que en este momento histórico, nosotros los que estamos sobre la faz de la tierra, tenemos que entender con toda claridad. Que el 24 de diciembre, que el 24 de diciembre es la fecha más poderosa, más grande, más gigante, más histórica, porque no hay una fecha más histórica, porque esa fecha del 24 de diciembre empieza a mencionarse, a traerse a la luz desde el libro de Génesis. Oiga, desde el libro de Génesis. Lo que pasa es que ahí no dice Jesús, literalmente, pero esa es la interpretación, esa es la enseñanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, el mal, y la simiente de la mujer, el bien. Oiga, esta te dirá en la cabeza. La simiente de la mujer va a herir en la cabeza una herida de muerte. Repito, una herida de muerte contra Satanás. Y Satanás logrará, dice la profecía ahí, oiga, esta te herirá en la cabeza y tú, Satanás, lo herirás en el calcañal en los pies. Cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso es que en este momento histórico comienza la revelación bíblica. Comienza la revelación bíblica. Anunciar, anunciar lo que Dios iba a hacer. Lo que Dios iba a hacer para solucionar la metía de pata que dieron Adán y Eva. Cuando se dieron, cuando se dieron el principado del planeta Tierra a Satanás. Pero Dios es bueno, pero Dios es bueno. Repito, pero Dios es bueno y no sé qué era dado. De inmediato, en cuanto el hombre cayó, en cuanto hubo la transferencia de poder, repito, en cuanto hubo la transferencia de poder, cuando Satanás dijo, a mí se me fue entregado, ¿quién se lo entregó? Adán y Eva. Ahora, ahora, <coughs> perdón. Ahora, Repito, viene la enseñanza y viene la ilustración de que aquella simiente de mujer, repito, aquella simiente de mujer se llama Jesús de Nazaret. No podía ser, escucha ahora, escuche bien, no podía ser, una simiente divina. Ay Dios mío, usted está loco. No, yo no estoy loco. Porque a quien Satanás venció fue a seres humanos. A quien Dios le había entregado el planeta Tierra fue a seres humanos. Y a quien Satanás venció no fue a Dios. Fue a seres humanos. Y al vencer los seres humanos, cuando alguien es vencido por alguien, dice el Evangelio, se hace esclavo del que le venció. Entonces, ahí es donde viene la enseñanza que el pueblo tiene que entender con toda claridad. Dios, Dios, Dios se hizo hombre. Dios se se hizo hombre, porque a quien Satanás había vencido, era un ser humano. Entonces, para destituir a Satanás de la posición en que había caído, tenía que venir otro ser humano. Repito, tenía que venir otro ser humano. Humano. Y ahí es que viene la maravillosa experiencia, repito, la maravillosa experiencia que le dicen a Satanás, que le dicen a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y las simientes de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza en un golpe de muerte y tú le herirás en el calcañal cuando Jesús fue crucificado que los clavos atravesaron sus pies aquí es donde nosotros tenemos que entender con toda claridad amados míos aquí es donde nosotros tenemos que entender con toda claridad y estoy dando la pelea y estoy dando la batalla y estoy enseñando, y estoy enseñando, y estoy ilustrando a través de la Escritura que la victoria celestial, la victoria celestial, la tuvo Dios a través de un ser humano. O sea, esta es la época, 24 de diciembre, donde... Es el espectáculo más grande jamás existido. Porque nace parido, lo vamos a ver con toda claridad, parido un ser humano. Repito, un ser humano. Ese ser humano que nace el 24 de diciembre, lo vamos a ilustrar, todo esto lo vamos a ilustrar, es el que tiene la responsabilidad de herir, de herir en la cabeza a Satanás. Repito, de herir en la cabeza a Satanás, otro ser humano. Pero vamos a ir poco a poco ilustrando a través de la Escritura. El pueblo tiene que entender que yo no me estoy inventando, repito, yo no me estoy inventando. Romanos, capítulo 5. Repito, Romanos, capítulo 5. En el capítulo 5 de Romanos, nos acercamos al verso 12 en adelante. Y usted va a ver, repito, y usted va a ver, yo no estoy interpretando, a Jesús, repito, a Jesús, identificándose como el ser humano que destronó al que había destronado Adán. Pastor, no es no ningún jebulú, por favor, no es ningún Jebulú. Estoy tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad que Jesús... No tuvo la victoria como Dios. Y vamos a ver con toda claridad que la victoria espiritual de Jesús la tuvo por medio de la intervención del Espíritu Santo en él, que estaba en él. Y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trajo toda la dimensión divina a un ser humano, a un ser humano. Escuche por favor, escuche por favor. En esta noche usted me está viendo cara a cara a mí. Yo soy un ser humano, pero tengo toda la intervención divina en mi corazón. Se llama el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, es el que hace posible que este ser humano, Julio Rivas, pueda entrar en la dimensión espiritual. Repito, espiritual. Espiritual y poder tener autoridad, poder, dominio y control contra todo poder de las tinieblas y este, y este ser humano hacer cosas sobrenaturales por la intervención del Espíritu Santo que está en mi corazón. El pueblo tiene que demostrar con toda claridad, hermanos míos, tiene que entender con toda claridad que la victoria, la victoria de Dios Padre de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, se realizó por medio de Jesús, hombre. Y escucha ahora, Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los seres, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Escuche por favor. Ahí tenemos lo que hizo Satanás en el principio. Repito, ahí tenemos lo que hizo Satanás en el principio. Cómo cogió al hombre y lo puso en pecado. Pero dice el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por medio de la gracia de un hombre. Se llama Jesucristo. O sea, repito por favor, repito por favor, Estoy hablando del 24 de diciembre. Repito, estoy hablando del 24 de diciembre. Oiga, estoy hablando del 24 de diciembre. Estoy hablando, estoy hablando, ¿dónde nació el 24 de diciembre? Nació, repito, nació a los pies del huerto del Edén. Cuando comienza Adán y Eva, que Satanás los engaña y les roba y les arrebata todo lo que Dios le había otorgado a Adán y a Eva. Entonces, repito, entonces, ahí mismo, <coughs> ahí mismo comienza la promesa del 24 de diciembre. Ahí mismo comienza la promesa del 24 de diciembre. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Yo no me lo estoy inventando. Oiga, oiga, oiga, oiga. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, por la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? El que venía, el que venía a herir en la cabeza a la serpiente. El que venía a darle un golpe de muerte a la serpiente. El que venía a destronar a la serpiente del, del lugar donde Adán y Eva lo habían colocado pero Adán y Eva lo colocaron en autoridad, en dominio, en control en principado de este mundo a Satanás pero Jesús pero Jesús vino y destronó pero Jesús vino y destronó a Satanás como príncipe de este mundo por medio, por medio, por medio del nacimiento del 24 de diciembre. Escuche por favor, escuche por favor. Oiga, oiga bien ahora, dice con toda claridad. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, la gracia y el don de Dios por medio, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Oiga bien ahora, oiga bien ahora, oiga bien ahora. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, la abundancia de la gracia y del don de justicia. escucha ahora, así que por si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, oye bien ahora, de la misma manera, por la justicia de un hombre vino a todos los hombres la justificación de vida. Ja, ja. O sea, yo quiero que usted entienda. Yo no estoy interpretando, yo estoy ilustrando, yo estoy enseñando, yo estoy estableciendo lo que establece la palabra de Dios. Satanás se constituyó en príncipe de este mundo, porque Adán y Eva le entregaron el principado, ...que Dios le había entregado a ellos. Cuando esto sucede, repito... ...cuando esto sucede... ...como lo hemos leído y como se lo estamos tratando... ...de enseñar al pueblo... ...dice con toda claridad, ahí mismo... ...ahí mismo, repito, ahí mismo... ...cuando Satanás comienza... ...como príncipe de este mundo... ...cuando Satanás comienza como líder de este mundo... Ahí mismo aparece la promesa, repito, de que vendría un hombre. Perdónenme hermano, yo estoy dando la pelea, dando la pelea y dando la pelea por defender, por defender que Jesús no es Dios. Porque fue Jesús el que le devolvió a Dios lo que era de Dios. Pero para Jesús devolverle a Dios lo que era de Dios, no podía ser como Dios, tenía que ser como ser humano, tenía que ser como hombre, repito, tenía que ser como hombre, y se lo estoy leyendo, y se lo estoy leyendo, repito, así que, así que, como la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de un hombre vino, a, por la justicia de uno, Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de otro hombre los muchos serán constituidos justos. Perdóneme hermano, pero el 24 de diciembre, repito, pero el 24 de diciembre va más allá de lo que el pueblo ha podido entender. Y todo el mundo reconoce, nació nuestro Salvador, nació nuestro Salvador, nació nuestro Salvador. Muy bien, fantástico, que reconozca que nació tu Salvador. Pero no solo nació tu Salvador, nació... El que le devolvió a Dios lo que era de Dios. El que le devolvió a Dios lo que era de Dios. Y para devolverle a Dios lo que era de Dios, no podía hacerlo como Dios. No podía hacerlo como Dios. El pueblo tiene que entender con toda claridad esta, esta, esta enseñanza, porque esta enseñanza en este momento conlleva salvación o condenación. En, esta, en este momento... Esta enseñanza conlleva arrebatamiento o vómito desecho, hermano. Estamos tratando, amado, estamos tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad. Escuche, por favor. Escuche, por favor.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 no le podemos robar la gloria a Dios. Y cada vez, y cada vez que un siervo de Dios habla, enseña, establece que Jesús venció como Dios y no como hombre. No, usted enseguida dice, no, no, como hombre y como Dios, no, Señor. Ni, o sea, no puede, hacer, no puede haber una doble, no puede haber una doble referencia. Jesús le enseñé, Jesús le enseñé, era un hombre 100%, repito, un hombre 100%, y el pueblo tiene que entender con toda claridad que la victoria, repito, que la victoria, que la victoria que tuvo Jesucristo, que tuvo Jesucristo sobre el poder, de Satanás, sobre el poder del pecado, sobre los demonios, sobre el mal, sobre la tentación, sobre la carne, sobre la muerte. Lo hizo como ser humano. Lo hizo como ser humano. El pueblo tiene que entender esto. Yo no estoy tratando de esforzar de, de que la Biblia diga lo que yo quiero decir, Escuche por favor, <coughs> así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Oiga bien, de la misma manera, por la justicia de un, de un hombre, dice vino a todos los hombres la justificación de vida. Por favor entienda. Repito, entienda, nosotros estamos tratando de que el pueblo pueda ver con toda claridad que Jesús, hombre, que Jesús, hombre, fue quien le devolvió a Dios Padre lo que Adán, hombre, le había entregado a Satanás. Por eso es que en este momento nosotros vamos a exaltar, repito, vamos a exaltar el nacimiento, el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y comienza la Escritura, y comienza la Escritura en Isaías capítulo 7, repito, en Isaías capítulo 7 la ilustración, la enseñanza que el pueblo tiene que entender con toda claridad. Oiga, oiga, Isaías capítulo 7, verso 14, casualidad, ¿no? 3-7, capítulo 7, verso 14, 2-7 más. Oiga bien, por tanto... El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Fíjese hermano, fíjese hermano, están anunciando, están anunciando el poder, el poder maravilloso, el poder maravilloso de una mujer, de una mujer. Quedar encinta sin tener una geración humana, sin tener una geración humana. Por tanto, dice el Señor mismo dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, una Virgen va a concebir. el pueblo tiene que entender con toda claridad el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como ser humano vamos a ver con toda claridad vamos a ver con toda claridad que Jesús que Jesús que Jesús que Jesús con toda claridad vamos a ver con toda claridad que Jesús fue engendrado porque necesitaba a Dios, porque necesitaba a Dios traer sobre la faz de la tierra a otro ser humano que iba, que iba a enfrentarse, que iba a enfrentarse al poder de Satanás que había tomado dominio y control del planeta Tierra porque el primer Adán y Eva se lo entregaron. A mí me fue entregado, lo leímos en el Evangelio, dice Satanás, a mí me fue entregado y a quien quiero se lo doy. Por eso es que en este momento histórico el pueblo tiene que entender con toda claridad yo voy a empezar a empezar a ilustrar lo grande del 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre está establecido como la fecha, como la fecha en que volvió sobre la faz de la tierra quien venía a destronar a Satanás, recuerde esto, recuerde esto, no podía venir una persona a destronar a Satanás como Dios, tenía que venir como un ser humano, como un ser humano, porque Satanás a quien dejotó fue un ser humano, repito, Satanás a quien dejotó fue un ser humano, y ahora venía otro ser humano a dejotar a Satanás, por eso es que en este momento histórico, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Estoy leyendo Isaías, capítulo 7. Por tanto, el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros a través de Jesús. Esto es algo que, esto es algo que el pueblo no ha podido separar. Porque Jesús, porque Jesús, Jesús, Jesús, no Jesucristo, Jesús, no Jesucristo, venía con la misión de devolverle a Dios, de devolverle a Dios lo que era de Dios. ¿Y qué era de Dios? ¿Y qué era de Dios? ¿Y qué era de Dios? Amado mío, escúcheme por favor. El planeta Tierra era de Dios y Adán y Eva se lo cedieron al diablo. Ahora, venía, ahora tenía que venir porque el diablo a quien venció fue a dos seres humanos. Repito, a dos seres humanos. Entonces, para Dios recuperar para atrás, para Dios recuperar para atrás lo que Adán y Eva habían perdido, no podían recuperar, no podía recuperarlo como Dios. Repito, no podía recuperarlo como Dios. Tenía que recuperarlo como ser humano. Porque Satanás a quien venció fue a un ser humano. Como consecuencia, como consecuencia, comienza el Espíritu Santo a anunciar. Ya lo había anunciado. Repito, ya lo había anunciado en el principio. Se lo sigo leyendo, se lo sigo leyendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el mismo principio, repito, desde el mismo principio comienza entonces el plan, el propósito de Dios recuperar lo que Adán y Eva habían votado. Repito, lo que Adán y Eva habían votado. Entonces, entonces, comienza la profecía. Entonces, comienza la profecía. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Repito, pero Dios hecho carne. y lo vamos a ver, repito, y lo vamos a ver, Dios hecho carne, repito, Dios hecho carne, porque ciertamente, porque ciertamente, Jesucristo es Dios, pero no fue Jesucristo quien venció al diablo, quien venció el pecado, quien venció los demonios, quien venció el mal, quien venció la tentación, quien venció la carne, quien venció la muerte, no fue Dios, fue Jesús. Porque como Dios no hubiera, repito, como Dios no servía, porque Satanás a quien venció, repito, Satanás a quien venció, ya hubiese querido... Satanás, que Dios, repito, que Dios le hubiese metido mano a, a él y enseguida empieza la, la excusa satánica, sí, porque tú eres Dios, porque, sí, pero es que Satanás no fue vencido por Dios. Ay, santo Dios, santo Dios, Satanás fue vencido por un hombre, se llama Jesús, se llama Jesús. Emmanuel con nosotros porque venía, venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios. Aquí es donde empieza. Aquí es donde empieza. Aquí es donde empieza. La ilustración, la ilustración. El pueblo tiene que entender. Oiga, el pueblo tiene que entender con toda claridad. El pueblo tiene que entender. Lo que dice el Evangelio, lo que dice el Evangelio con toda claridad: dice, dice, dice, dice, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese verbo? Jesús, repito, Jesucristo es el verbo de Dios, Jesucristo. Es el verbo de Dios. Jesucristo es el creador. Jesucristo es el creador. Jesucristo es el que abre la boca y todo queda hecho. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Por eso es que en este momento histórico, dentro de la celebración del 24 de diciembre, estoy tomando, repito, estoy tomando la posición y la decisión de afirmar, de afirmar, de enseñar, de ilustrar que el Evangelio, que la Biblia, repito, me habla y me dice que Jesucristo... No es lo mismo que Jesús. Jesús. Fue el parido de mujer. He aquí que la Virgen concebirá. Y dará luz los un hijo. Y dará a los un hijo. Ese hijo. Se llama Jesús. Jesús. Jesús. Es la fórmula humana <coughs> perdón Jesús es la fórmula humana de Dios porque Dios no venció al diablo como Dios Dios no venció al diablo como Dios Dios Dios venció al diablo, al pecado, a los demonios, al mal, a la tentación, a la carne y a la muerte como ser humano. Porque aquel verbo, porque aquel verbo se hizo carne. Aquí es que viene la reunión, aquí es que viene la reunión celestial, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y ahí es donde viene y ahí es donde viene Jesucristo y le dice al Padre envíame a mí hazme un cuerpo humano esto está muy interesante hermano repito, esto está muy interesante porque estoy sacando a la luz lo que establece, repito, lo que establece el Evangelio. Lo que establece el Evangelio. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Hermano, el pueblo tiene que entender con toda claridad. O escuche ahora. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocerte el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Entonces, perdóneme, yo no estoy juzgando a nadie, pero usted se está buscando un problema, y le estoy hablando a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, que, que insisten, que insisten, que insisten, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Amado mío, le están robando la gloria más grande que jamás haya existido en la patria celestial, porque después que el Padre hace lo que hizo a través de Jesús, vienen los hombres a jovalle la gloria diciendo que lo hizo como Dios. Que lo hizo como Dios y no como hombre, porque si lo hizo como Dios, hermano mío, no valía, porque a quien Satanás venció no fue a Dios, fue a un ser humano, se llama Adán y Eva. Entonces, el pueblo tiene que entender con toda claridad que tenía que venir otro Adán, Que tenía que venir otro Adán. Para poder, para poder recuperar. Yo no estoy, hermano, yo no estoy, yo no estoy interpretando. He aquí que la Virgen concebirá. Y da, da a luz un hijo, un ser humano. Que ese ser humano que ese ser humano venía de parte de Dios, que ese ser humano empezaba a funcionar como Dios en la tierra por la intervención del Espíritu Santo que estaba en él. Es otra cosa. Pero nosotros tenemos que entender con toda claridad que la victoria contra el pecado que la victoria contra el diablo, contra los demonios, contra el mal, contra la tentación, contra la carne, contra la muerte, se hizo a través de un ser humano. El pecado entró al mundo por un hombre. Y la dejota del pecado sale del mundo por otro hombre. Esto me está costando a mí desprecio, rechazo, humillación, pero sé que el que es de Dios, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. El pueblo tiene que entender, yo estoy defendiendo el galardón, la gloria más grande que jamás Dios ha tenido, es a través de Jesús, hombre. Por eso el 24 de diciembre, repito, por eso el 24 de diciembre se constituye, amados míos, en la fecha más grande jamás existida, repito, jamás existida en toda la existencia del planeta Tierra. El planeta Tierra tiene, tiene exactamente, tiene exactamente, va, seis mil y pico de años. Y se la entregaron a Adán y a Eva. Adán y Eva cayeron en la trampa y la perdieron, y lo perdieron. Entonces ahí es que viene. Entonces ahí es que viene. Entonces ahí es que viene, amados míos. Entonces ahí es que viene. La realización, repito, la realización, el trabajo más grande jamás existido. Y el que no quiera reconocer, y el que no quiera reconocer la parte humana, repito, porque la parte divina la reconoce el mundo entero, pero el que no quiera reconocer la parte humana,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 ¿De qué estamos hablando, amado mío? El 24 de diciembre. Repito, el 24 de diciembre. Es la fecha, es la fecha, repito, es la fecha en que Dios se hace carne. Es la fecha en que el verbo se hace carne. Es la fecha, es la fecha. En que viene la destronación de todo poder de las tinieblas. Porque esa criatura que nació el 24 de diciembre se constituyó en el salvador del mundo. Escuche por favor, escuche por favor. Estoy tratando de que el pueblo pueda entender. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versos 6 y 7. Versos 6 y 7. Hermano, yo no me estoy inventando. El pueblo tiene que entender esto. Porque un niño... <coughs>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 ahí es que viene, donde el pueblo interpreta, o sea, nos están enseñando, nos están ilustrando, cuando Dios se hizo hombre, y al serse hombre, y al ese hombre, y al ese hombre, venir sobre la paz de la tierra, al ese hombre venir sobre la paz de la tierra, le ponen los títulos admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ahí es que la iglesia, repito, ahí es la iglesia, el cuerpo de Cristo, triste lamentablemente, destrona. Y otorgan como, Jesús, como que Jesús es Dios. Amado, como que Jesús es Dios. Jobándole la gloria. Jobándole la honra. Jobándole el honor más grande que jamás Dios ha tenido. Este es el momento donde nosotros tenemos que entender que el verbo de Dios, Jesucristo, se hizo carne. Y entonces, al hacerse carne, entonces, al hacerse carne, echó a un lado, repito, echó a un lado toda posición divina. Y lo vamos a ver, repito, y lo vamos a ver que Jesús, repito, que Jesucristo renunció a Dios y se hizo Jesús. Él renunció a Dios y se hizo Jesús. Y ahí es donde entonces, y ahí es donde entonces, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Ahí es donde entonces el pueblo tiene que entender con toda claridad. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo, ese hijo, oiga, ese hijo es el que dice el libro de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el cargañal. El 24 de diciembre, repito, el 24 de diciembre, es cuando esa mujer da a luz, da a luz a Jesús, a Jesús, repito, a Jesús, y lo vamos a ver con toda claridad, repito, y lo vamos a ver con toda claridad, que Jesús se hizo pecado, que Jesús se hizo pecado porque Él venía a rescatar para atrás lo que Adán y Eva habían echado por la borda. Por favor, entienda, yo no estoy tratando... De que la Biblia diga lo que yo quiero decir. No, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. El pueblo tiene que entender con toda claridad que el verbo Dios se hizo carne. Se llama Jesús. Ese Jesús, ese Jesús, repito, ese Jesús fue el que le devolvió a Dios la gloria la honra y el honor. Ese Jesús, ese Jesús fue el que vino a sustituir, repito, fue el que vino a sustituir al primer Adán y el primer Adán entregó todo al diablo y el segundo Adán, Jesús, se lo ajebata para atrás. No se pierda el próximo domingo, donde vamos a continuar con la enseñanza. El día más grande de la historia es el 24 de diciembre. El día más grande de la historia es el 24 de diciembre. Porque es el día, porque es el día en que Dios renuncia a Dios para hacerse ser humano sale a la luz en medio de los seres humanos sale a la luz en medio de los seres humanos un 24 de diciembre donde sin lugar a duda donde sin lugar a duda es la fecha más grande jamás existida 24 de diciembre la fecha en que Dios Padre Hijo, Espíritu Santo, traen sobre la faz de la tierra el segundo Adán hecho carne para destronar a Satanás de la victoria que había tenido con Adán y Eva. No te pierdas el próximo domingo donde vamos a continuar con esta enseñanza. Con esta enseñanza. Jesús Hombre, nació 24 de diciembre, lo dice la Biblia, 24 de diciembre, lo dice la Biblia. Por favor, no te pierdas, repito, la continuación de esta enseñanza, porque es una serie. Hasta que lleguemos al próximo jueves, hasta que lleguemos al próximo jueves, 24 de diciembre, donde vamos a ver con toda claridad que la Biblia nos informa y nos afirma y nos establece que Jesús, hombre, nació un 24 de diciembre. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido en esta noche de poder presentar la maravillosa experiencia de traer a la luz el conocimiento cuando tú decidiste renunciar a Dios mi Jesús y hacerte hombre para rescatar lo que el hombre había perdido. Por favor, por favor, te lo suplico en forma especial la iglesia, la iglesia abre los ojos de su entendimiento para que podamos comprender con toda claridad que si un hombre quiere, puede. Si un hombre desea hacer la voluntad de Dios, puede. Porque ya vino un hombre sobre la paz de la tierra a ilustrarnos, a enseñarnos. Que un hombre cuando quiere, puede si así lo quiere. Salva a los perdidos. Sana a los enfermos. Reconcilia a los apartados. Pero sobre todas las cosas te lo suplico. Abre los ojos del entendimiento al cuerpo de Cristo, para poder entender, ver las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pues el próximo domingo a las 10 de la mañana, donde vamos a continuar con esta enseñanza el 24 de diciembre, el día en que Dios se hizo hombre, Dios te bendiga. Si tienes la posibilidad de escribirnos, escríbenos por favor a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Si Dios pone en tu corazón ayudarnos, ayúdanos, porque necesitamos todavía pagar las diferentes plataformas que están en esta noche, Encadenada para traer la enseñanza del 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dios te bendiga.